Todos juran que son inocentes. Yo, yo, yo no lo soy, no soy, no soy. Que no serían capaces de hacer algo así. ¿Cómo puedes dudar? ¿Cómo puedes dudar de mí? Pero uno miente. No puedo de nadie. nadie. Y es la bestia asesina que está dispuesta a matar. No quiero margar, morir, morir, rabia. ¿Y si fuera yo? En diciembre, estreno en Fluxer.